Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Nos vamos, nos vamos de compra. Déjenme cerrar mi puerta. Les comento que nos vamos a ir de compra a la Avenida José Martí, número 152. O sea, la Plaza del Moreno Muchas, muchas de las chicas me han preguntado dónde es tu compra. Hoy le voy a llevar a un sitio donde regularmente yo hago casi todas mis compras. Vamos a empezar por ahí. Y, es, y también muchas de las artesanas, muchas de las artesanas también hacen, su, hacen parte de su compra también en esa plaza. Esa plaza de algonero, aparte de vender, aparte de vender merce, eh, la mercancía para elaborar las bisuterías, también te, podemos encontrar muchas cosas como textiles, también personas que trabajan con la y trabajan con nácar. Bueno chicas, yo espero que este recorrido si les guste. Les voy a enseñar todo lo que yo pueda y todo lo que yo pueda recoger en la Plaza de Buenegas. Hola chicas, y lo prometido es de ella. hemos llegado a la plaza del guanero, como pueden ver cuenta con tres niveles, vamos a entrar y, miren, vamos a entrar a la plaza del guanero para poder hacer el recorrido, Estos son aparte de algunas de las tiendas, ahí están los hilos, aquí podemos ver, miren, como ustedes pueden ver, más tiendas, miren, Pueden encontrar muchísimas cosas aquí en la plaza. Es un recorrido muy bonito y vamos a entrar a esta tienda, a la primera tienda que vamos a entrar. Vamos a entrar aquí, miren todo lo que ya tiene aquí para elaborar sus tareas. Sus Podemos encontrar desde bolas, cadenas, miren todo lo que pueden encontrar. Aquí, aquí están los hilos para forrar las bolas en todos sus colores miren piedritas para hacer todos nuestros aires de musiquería aquí tienen otro stand y ellos también elaboran piel como ustedes pueden ver elaboran pie aquí está una hermosura, esa niña es un amor miren también, aquí están los forrados todo lo que ustedes puedan encontrar y miren la gama de cristales y de variedades que tienen Irá la va a atender con mucho amor miren, claro que sí, sí, ¿verdad? miren, bye bye, Esta, adiós miren, entonces aquí miren otra tienda, aquí, aquí venden, eh, como les comenté, no solamente área de bisutería, venden textiles esta tienda todavía no ha abierto esta tienda se dedica a vender ropas hola miren aquí pueden encontrar de todo hasta plumas si quieren miren aquí, ustedes esta es la escalera para subir a los a los demás niveles esta otra tienda miren miren incluso miren aquí tenemos hasta un destacamento para que ustedes se puedan imaginar tenemos de Ahora vamos a visitar una amiga muy querida que es disutería Cristian, vamos a seguir caminando, aquí miren este es el stand de disutería Cristian, ustedes la pueden encontrar en Instagram, miren todas las fotos que se pueden encontrar, cosas que les para tú poder hacer todos tus artistas, Christian y sandalias también para que ya se da curso de macramé, y pulso de sandalia miren todas las cosas que, que tenemos aquí están las cintas para hacer lazos aquí están hilo todo lo que se puede encontrar eso es todo en la plaza del bonito aquí están las chancletas también aquí la incluso el pulso de sandalia vamos a seguir caminando en lo que y después entramos a la a la tienda de cristal es una parte miren qué lindo para elaborar collares con ¿sí? con caracoles aquí hay piedra ¿sí? como pueden ver ¿sí? ¿Sí? hay miles de cosas que podemos hacer estamos en parte de la importadora de miren dónde están las gracias aquí la pueden encontrar hola hola Mira, ella es un amor. Ella es, Le decimos cariñosamente a la hermana. Señores. ¿eh? Y aquí están los famosos caracoles que utilizamos cuando vamos a hacer bisutería para, con accesorios para playa. Miren que tú lo Pueden encontrar una gama de, miren qué belleza de, de piezas para elaborar todos sus accesorios. Este es y todo lo que ustedes se pueden imaginar, miren, esa parte de la tienda, miren para allá, todo lo que hay es cristales, aquí hay muchas chicas que lo pueden ayudar y la pueden orientar. Miren, esto es una parte de textiles también, lo que ustedes ven al fondo, aquí están las, la, los componentes, miren, que lo ven en pollardas y aquí están los cordones pueden encontrar muchas cosas miren que cuántas piezas para elaborar cuántas cosas que podemos encontrar para elaborar aretes, para elaborar cadenas collares todo lo que ustedes puedan imaginar ¿Ven? ¿Ven? todo lo que pueden encontrar aquí miren Ven para allá yo también tienen su estantería donde elaboran también sus piezas y esta es la tienda de la amiga de maría y miren, pues ya, miren cómo se llama como se llama que tengo que ser. como les estaba comentando miren ven pueden encontrar de todo de todo aquí miren otra tienda ahora vamos a dirigirnos a joyas creativas yo me imagino que ustedes la han la, la han visto también ellas joyas creativas y estás también en instagram el, el fondo miren el fondo también allá hay otra tienda que ustedes solamente tienen que buscar la cara entonces vamos a entrar a joya creativa joya creativa tiene un lugar muy bonito y muy pequeñito aquí pero ustedes pueden encontrar miles de cosas aquí miren ella tiene también su stand de donde ella pone sus creatividades, sus joyas y sus creaciones que ya ha hecho aquí también pueden encontrar todo lo que es también, todo lo que es visuete, todo lo que es laminado Pueden encontrar cajitas para regalo. Aquí está todo lo que es librería, cristales. Muy chulo, ustedes pueden escribir por WhatsApp también. ella envío hacemos envío en toda la, en toda la, la zona metropolitana. Y miren, aquí está. Y miren qué bonito y qué, qué delicado aquí está aquí en la plaza de estamos son los que pueden encontrar, sus sonidos para comprar chicas, yo espero que ustedes puedan también seguir a las chicas que les he mencionado como bisetería de cristianos, eh, eh, joyas creativas y también, le, también si ustedes necesitan algo ustedes le pueden escribir por whatsapp o le pueden escribir directamente a su, a su página de instagram y ella le va a responder Estamos aquí, estamos abiertos, ya están en la estamos en la tienda de bisutería aquí. Miren aquí. Todo eso es sandalias que ustedes pueden ver ahí. Ella da los cursos de sandalias, Ahora mismo está con una chica para impartirle la clase. Miren, aquí están todo lo que miren, todo lo que elabora Cristian. Miren aquí, que ustedes pueden ver su tienda. Miren, todo, está en la, todo lo que es. Por el laminado, miren la cadena, todo el pueden encontrar, miren, esta es una de las templas que eh, Cristian estaba elaborando y dando una clase. Miren, ustedes pueden ver. Miren, todo lo que ya tienen miren. Aquí están parte de las sillas sí, las 15. Están las agujas, hilo. Miren todo lo que aquí. Miren, aquí están, esto, para elaborar, miren, miren las estas miren qué chulo. Miren. Todo lo que pueden encontrar aquí. Aquí vamos a llegar a donde miren, están las manchas sillas. Miren todos los colores espectaculares que tienen Miren esta cosa, las flores ya hemos hecho parte de nuestro recorrido y todo lo que les pude enseñar de la plaza de la, de la plaza del bonero. Ahora yo me voy a dirigir detrás de la plaza del bonero, que está, miren, este, esta es la tienda, miren, esta es la tienda que yo le dije ahorita que ya abrió. Yo me voy a dirigir ahora, como les estaba comentando, detrás de la Plaza del Bonero a, y vamos a ir a Importadora LT. También, cuando ustedes crucen la, la, la calle de la plaza que está frente a la Plaza del Bonero, está la Importadora está la Importadora LT, como les estaba comentando. Miren todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en los stands. Y nos vemos en el este momento. Ven, chicas, miren, aquí hemos llegado a Importadora LT. Vamos a entrar y vamos a grabar un poco para que ustedes puedan ver todo lo que pueden encontrar en la importadora LT. Aquí están, están las cadenas. Importadora LT está detrás de la plaza de Bonero. Está detrás de la plaza de Bonero y aquí pueden encontrar muchísimas cosas. Para poder iniciar y poder trabajar, están las bandejas. Miren, todo lo que pueden encontrar. Yo también tienen papelería. Todas las flores. Miren cuántas cosas se todos los Todo lo que pueden encontrar son flores. Miren flores. Miren viendo las variedades de piedras que tienen sí. que están los flecos hay que las, las bolsas para poner regales hay que Alta gama de exhibidores Como ustedes pueden, pueden observar Para ver también sus asesores Miren Aquí están las cajas Y miren todo lo que tienen aquí de Prácticamente es una de las que, las que Más mercancía tiene Más eh, eh, variedades tienen para ti Hay acción todos con perlas, estas son las perlas. perlas. Tienen ¿Tiene? exhibidores ¿Tiene para poner también. Por favor, miren esta también. Miren los flecos una variedad de pistas para principiantes y aquí están las flores las esternas la ester, flores tienen flores de todos los colores ¿Ven? modelos diferentes de flores ¿Ven? todas las piezas que tienen pulseras que me en importadores también pueden encontrar café desfé. aquí también aquí no tienen muy bien aquí nos dan café también en importador lt lo no consienten mucho a todas las clientes. Qué rico. Eso es un café que va a salir ahora. Bueno, bueno chicas, aquí nos despedimos bebiendo este rico café que nos han brindado un importador LT. Aquí nos despedimos. Gracias a todas por, por estar ahí. Eh, a toda la entrega de fruta de rosis, sigan las cuentas. Como ustedes pueden apreciar, este es el portador LT. Aquí termina nuestro recorrido. Nos vemos pronto hasta otra entrega de la contenta.